¿Qué tal? estado Rafael Sánchez Cruz de Noticias visión Washington y yo les estaré presentando el próximo programa de Tecnología Transformadora este próximo 10 de agosto a partir de las 3 de la tarde, horario de Washington DC, por medio del enlace que aparece en su pantalla. Tendremos cuatro expertos de la sociedad civil y de seguridad digital de Twitter, de la red de seguridad nacional para acabar con la violencia doméstica, de seguridad positiva y también de futuros sin violencia. Ellos abordarán un sinnúmero de temas y también proveerán herramientas para terminar con la violencia de género dentro y fuera del Internet. Así que los invito a que me acompañen este 10 de agosto para contestar todas sus preguntas.